buenas a que Aquí sigamos con un poquito de Daulets, gente Y a ver, a ver, a ver cómo os lo explico A ver, vengo con mucha información, ¿vale? Tengo mucha información entre manos Alguna ha sido conseguida hace un... apenas un día En la cual ahí ya sabéis que siempre voy enredando en los subforos de Daulets Y bueno, pues he encontrado cosillas, he encontrado cosillas Estamos a un par de días de que lancen la nueva versión Con el nuevo Gaulet, ya está todo el mundo buscando... Eh, ¿Cómo se dice? Buscando gremios, ¿no? Todo el mundo está, oye, ya somos un gremio, tal, debido a lo que va a venir ahora, bueno, pues pim, pam, pim, pam Y la gente ya está buscando gremios por lo que pueda pasar Los creadores de contenido ya saben todo lo que viene, ya lo han visto, han grabado sus vídeos y están preparados para mostrarlos a partir de mañana Así que a partir de mañana tendremos mucha más información, recopilaremos todo Y seguramente algo más podré sacar, pero es que, es que... Es que... Lo va a explotar la cabeza Gente, ya tengo información de novedades que van a ocurrir para el año que viene Sí, amigos, cositas que ya se están planteando para el año que viene Que ya están trabajando en ellas Así que cosas que se nos pueden venir Y alguna puede ser incluso muy importante debido a los problemas que hay para hacer ciertas cosas Que a lo largo del vídeo os voy a ir comentando Pero dicho todo esto, vamos a empezar por los últimos tweets que ha estado poniendo Daules Y vamos a ir al meollo de la cuestión Bien, amigos Twitter, o sea, Twitter, Daules, el Twitter Ha estado poniendo cositas Dirás, ¿qué cositas? Bueno, pues lo primero que nos puso Fue esta imagen, a ver Muchos diréis, es nuestra plaza del Rasgate. No, amigos, no. Eso lo dirán todos los nuevos. Todos los que somos muy veteranos y venimos del antiguo Rasgate, podremos acordarnos de este famoso, pues llámalo caballito dragón, llámalo lo que quieras o cabeza de Behemoth, lo que tú quieras. Pero esto estaba en la plaza del antiguo Rasgate, con aquel palacio que había, que al final nunca jamás supimos quién estaba detrás de ese palacio. Lo no fuimos antes con el riachuelo que corría por allí, el viento del de, de antiguo Rasgate que iba a. Todo loco, cada chimenea apuntaba para un lado, curiosidades, gente, curiosidades. Bueno, pues nos ha puesto esto, ¿no? Pero es que actualmente nos ha puesto otra imagen, que es esta de aquí. Esto era el antiguo Rasgis, lo que venía a ser la entrada, eh... La plaza que estabais viendo antes es el suelo este aquí, al principio, todo esto estaba aquí, y a partir de aquí, gente, bueno, pues tenías zonas de la derecha, zonas de la izquierda, era un purrié Encontrar aquí los 10, en este caso, brotes que tenemos desde hace tiempo doble, que a ver si también le, le robamos un poquito lo de los brotes, yo que sé, cámbialo por otra cosa, invéntate algo. Y bueno, y que por cierto, dobles, que sepáis que parte de los desarrolladores que se dedicaban al juego los ha derivado al nuevo juego, con lo cual son menos desarrolladores se ralentiza un poco la cosa, ¿vale? Esto ya también a modo informativo, para que veáis que yo os informo de todo, gente Para que sepáis el estado de dobles en su totalidad Bueno, pues este era el antiguo Risegate, ¿vale? Así que, indudablemente, algo va a ocurrir aquí No sé si el nuevo modo de juego empezará aquí y a partir de aquí evolucionará Si aquí va a ser, en la plaza esta, va a ocurrir todo el nuevo juego En plan, venga, vengan Begemuts, vamos derrotándolos, van apareciendo más No lo sé, no lo sé, bueno, sí lo sé, pero no quiero contaroslo Privilegios, gente, privilegios Así que, de momento dejamos esta información por aquí ¿Vale? Ya sabemos, en un par de días tenemos el nuevo modo Mañana seguramente se venga mucha información A la recopilación Y a partir de ahí hablaremos del tema Y a ver qué más puedo sacar, ¿vale? Es que ya os digo, me han dado información Pero me han dicho, a ver Yo te dejo esta información Te la dejo ver Probarla no, no deja probar, es lo que hay Y me han dicho, pero no puedes contar nada y he dicho yo un poquito para los chavales Y me han dicho, no, no, nada, nada Y he dicho, vale, vale, vale, vale, vale no cuento nada Así que de momento dejamos el tema de la actualización De momento Y vamos a ver información de cosas que se van a venir en un futuro Bien, nos encontramos en Reddit, amigos Nos encontramos en Reddit con el ruido del rasgue de fondo Que yo no sé lo que me va a durar esto Pero de aquí a nada seguro que se nos va Pero bueno, a ver Importante, ¿qué tenemos aquí? Bien, os explico El Capitán Maestron, para quien no le conozca, era... Porque ya no lo es, era un, un importante, y digo importante porque la verdad es que subía bastante bastantes temas de numeritos, eh, estadísticas, se lo ocurraba mucho la verdad el tío Me parece que es alemán, si no me equivoco Bueno, pues era un partner, ¿vale? El cual pues hizo un vídeo criticando ligeramente a Daules y bueno, pues le costó el partner eso, gente Ahora, por eso no soy partner, porque si soy partner no puedo decir las cosas claras hay que controlarse. Ya veremos. En un futuro ya veremos. Bueno, el caso es... Nos vamos a centrar en el tema. Tenemos aquí una nueva célula que alguien de eh, el Discord... Ya. Gente, perdona. Es que ten... ¡Uf! Que me desenfoco. Tenía ahí un calefactor y me lo he quitado porque, madre mía, ya me estoy asando, Mira, estoy hasta remangado ya. Bueno, el caso es que teníamos que... Eh, alguien de Discord estábamos diciendo coitos interruptos, aprovechad para darle like, me gusta y suscribiros si no habéis hecho Bueno, y el caso es que nos ponían una nueva célula Como adelanto, ¿vale? Esto lo pusieron en el disco suyo oficial de Daules Que por cierto, yo lo he buscado y no lo he encontrado Y he dicho, bueno, en la Google estará seguro Y el caso es que nos ponían una nueva célula que va a venir con la nueva actualización es, se llama Drop Cell y, y, y In Glucel, bueno, lo que tú quieras el caso, lo que vamos importante, ¿qué es lo que hace? Va a regenerar estamina mucho más rápido, pero en contra lo que va a hacer es que la barra de estamina te lo va a cortar un poco, ¿vale? Ya no va a llegar hasta su máximo de vida, ¿de acuerdo? O sea, su máximo de esplendor, llámalo como quieras, pero el caso es que si tu barra de estamina es así Y te pones esta, esta célula, y voy a decir, esta célula, automáticamente... Tu energía se va a reponer mucho más rápido Pero ya no llega hasta el final Siempre se va a quedar un poco más corta, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Va a significar que la estamina te va a durar mucho menos Pero que si lo combinas, por ejemplo, así a bote pronto Esto lo que ocurre es con adrenalina ¿Vale? Si tú lo combinas con adrenalina Vas a quitar mucho más daño Porque la estamina ya de por sí ya va a estar reduciendo Y cosas así va a ser interesante de probar eh... Se pueden venir pequeños cambios en el meta con esto o al menos, por lo menos, cosas interesantes así que ya sabéis que esta va a ser una nueva célula que va a venir, que la estamina te la va a regenerar mucho más rápido pero que a su vez tienes un poquito menos de estamina, ¿cuánto menos? no lo sé, habrá que verlo para saber exactamente si va a funcionar bien o no ¿de acuerdo? Bueno, pues básicamente lo pone aquí, que es un acondicionamiento pero tienes menos resistencia, tal eh, y es uno de los tres nuevos beneficios del nuevo modo de juego, ¿vale? Uno de los tres. Es decir, que quedan dos todavía por descifrar. ¿Vale? Esto es un pequeño adelanto que nos han dado. Eh, la respuesta la tenemos por aquí. Dice, hola, mostré este celular en Discord. Gracias por vincularlo aquí. Es bueno dejar que más personas obtengan este pequeño adelanto. ¿De acuerdo? Así que nada. Por un lado ya sabemos. Nueva celular. Quedan dos. Bien, y aquí venimos con otro que este está apenas hace un día. Eh, un usuario ha llamado Nitro. Nitro de mármol, exactamente, con la <risa> Traducción del Google Dice así, a ver, es un, es un texto tocho ¿Vale? Vamos a ir viéndolo poco a poco porque dice Muchas cosas y son Muy, muy importantes, sobre todo La respuesta del desarrollador ¿De acuerdo? Bien, dice Como todos sabemos, Daules tiene un Problema agrícola, un problema agrícola se refiere Porque según las traducciones dice una cosa a otra, un problema en plan de para Farmear X Behemoth en concretos ¿Vale? Eh... Bueno, vale, un problema agrícola, no, perdón, el problema agrícola es lo que os he dicho antes Mira, Fae Farm ha robado devs de daules, ¿de acuerdo? Desarrolladores, que se los ha llevado para allá Y entonces dice, y debido a esto, pues hay muchas cosas, hay muchos muchas partes de armadura que no se utilizan Que las creas y no lo vuelves a tocar, igualmente de armas, ¿de acuerdo? Dice, debido a esto, os expongo una pequeña solución para ayudaros, ¿vale? Y el tío, la verdad, es que se lo ha currado, ¿eh? Ha puesto un buen texto, lo vamos a ir viendo entero No todo, no os preocupéis, lo voy a contar aquí todo el... La tralla que nos mete, pero sí lo vamos a ir viendo Poquito a poquito, ¿vale? Dice el problema Bueno, todos los asesinos Saben que en el inventario tiene un exceso de piezas gigantes Pero no tienen uno después de fabricar Y potenciar de armas deseadas Lo mismo ocurre con las células que obtenemos al abrir Los núcleos de células, a ver Os explico, básicamente lo que nos expone aquí El problema es que tenemos Un montón de células, tú vas al Al Rastgate Dices, quiero hablar este... Con... Eh, hablar, digo yo también Si sí, hablas con ellos y te haces sus amigos Quieres abrir este contenedor Y te salen 17 células a Suponer, ¿vale? No lo tomáis al pie de la letra, ¿vale? Te salen 17 células De las cuales la que tú buscas no la tienes Sobre todo para los veteranos Que solo nos falta la última que ha salido Y tienes que abrir 37 contenedores de esos 37 orbes, llámalo como quieras Pero el caso es que Para que te salga 5 células de la que tú necesitas Para poder subir a nivel 3 Pues abres 17.000 Y al final tienes 50 de cada tipo ¿De acuerdo? Y entonces aquí lo que te dice es que Al igual que hay armaduras que las creas Y ya no las usas para nada Porque no, no, no valen, gente, no valen Por mucho que tú quieras, para alguna build random Te vale una ocasión, cada año y Ya, es si eso, ¿vale? Y con las células pasa lo mismo Al final más o menos se utilizan siempre las mismas Y hay una gran cantidad de, pues eso te han echado del doble Estoy entrando de nuevo, porque somos así Somos insistentes, bueno Y el caso es que claro, dices, a ver eh, Tengo un montón de partes, tengo un montón de historias, tengo un montón de cosas Y al final no hacemos nada con ellas Van acumulando, van acumulando, van acumulando Y partes de behemoth pasa lo mismo Vas farmeando un montón de Begemuths a lo largo de todo el tiempo Y hay muchas partes de behemoth que tienes 200.000 Yo qué sé, ¿cuántos scribe de estos voladores aéreos habéis matado? Que tenéis 17.000 picos, de, por ejemplo, del scrap Que no utilizas para nada ¿Qué haces con eso? Nada, no se puede hacer nada es, es cosas muertas que tienes ahí acumulando ¿No? Y entonces se plantea Una solución a todos estos problemas Dice, me gustaría sugerir Una solución que nos permita usar Esas partes de Behemoth y Células, o sea, células utilizadas para ayudarnos A garantizar el Behemoth deseado Que queremos, porque esto es un problema Gente, tú te dices la misión Tienes que matar a este behemoth que sale en esta isla Pero no es el behemoth local y a lo mejor te tardará en salir 17 meses Porque es que ha ocurrido No lo necesitas para nada, sale Le quieres para algo, no sale en la vida, ¿vale? Dice, básicamente los slayers podrían fabricar un consumible utilizando partes comunes de los behemoth Y por ejemplo polvo de aether ¿Vale? Y así de esta manera, pues, este polvo de aether se puede recuperar, de, por ejemplo, de las células O comprándolo con ramps O, o intercambiándolo por partes, ¿no? Y lo que te dice que es eh, lo siguiente, ¿no? Dice que se puede fabricar un, un consumible que tú digas Quiero que este behemoth salga en esta isla Entonces fabricas el consumible, lo tiras al suelo rollo como si fuese un cebo Y aparece ese behemoth, ¿de acuerdo? Esto cambiaría un poco el sistema de las islas Porque las islas ya sabéis que los behemoth son un número fijo Y cuando desaparece un behemoth aparece otro Desaparece uno, aparece otro Desaparece uno, se crea el evento ¿Vale? y así sucesivamente habrá como 3 4 behemoth, depende de la isla, pero sabéis que hay una cantidad limitada de vegemut con lo cual esto mm, puede ser un poco complicado porque si todo el mundo, o yo que sé, Isis en la partida y seis usan 5 cebos diferentes, se complica un poco el asunto, o sea, podrían hacer... 5 Begemuth contra 6, tío, por ejemplo, del tirón Que no estaría mal, eh, para crear contenido Y eso sería bastante interesante, pero bueno Y entonces dice que la elaboración, pues sería un poco eso El coger, decir, pues necesitas Partes comunes de X Begemuth eh, Un poco de polvo de Aether y no sé cuántos rams Y te creas un cebo para poder utilizar eh, Para que venga A esta isla en concreto Este Begemuth, que sé que sale en esta isla Y que, eh, Y que bueno, pues que... Que así por lo menos te asegures el que te salga, ¿de acuerdo? Antiguamente los más veteranos se eh, podrán recordar, los más veteranos digo, los que los que empezaron el juego Que podías elegir a un behemoth y, y te cogías a ese behemoth solo O sea, era en plan de, quiero buscar a este behemoth y te ibas a ese behemoth en una isla donde sería ese behemoth No había más, la verdad es que ahí era bastante más sencillo farmear uno en concreto, ¿no? Pero bueno, la cosa han mejorado bastante, lo que pasa es que bueno, sí que hay algunos en concreto, que una de dos, o meten alguna isla más y meten a esos Begemuth o se complica un poco el asunto, ¿no? pero el rollo que... que... por no... alargarnos mucho, ¿vale? el rollo de lo que dice este tío es eso, ¿vale? quiero hacer unos cebos se fabrica con X cosas que no se utilizan para nada y a partir de ahí podemos conseguir que esos bejemud bueno, pues estén ahí con nosotros, ¿no? toda esta parte de elaboración es un poco, eh, pues lo que yo os he dicho, ¿vale? el uso pues efectivamente es un consumible, que si es una una vez se gasta tal... Y dice que puedes poner como un pilón, lo puedes poner como tú quieras ¿de acuerdo? Y dice otros detalles, dice... El nivel de los Begemuth generados estará de acuerdo con el nivel de otros Begemuth en esta isla El elemento del Begemuth generados también se limitará a los elementos de esta isla y los cebos del elemento incorrecto Begemuth Bueno... bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla... Lo que os he dicho ¿vale? Eh, resumido todo esto, ya os he dicho que tampoco le vamos a leer entero, resumido todo esto es eso Utilizar cosas de partes que ya teníamos que no utilizamos para nada Fabricamos una especie de cebo, vamos a la isla en cuestión donde vamos a llamar a ese behemoth con ese cebo Es un utilizable, un consumible que se usa, se gasta y se quita Y el behemoth que nos sale, nos sale con el nivel de la isla, ni mucho más fuerte, ni mucho más flojo ¿Vale? Para que os hagáis un poco una idea esto es lo que plantea este chico, ¿vale? El, el señor Nitro de Marble Y entonces dices, bueno, pues oye, ha especificado bastante bien, la gente comenta tal, pero es que los desarrolladores le han contestado. Concretamente Arelia de Foenys Labs le dice, esto es muy similar al diseño que tengo para Part de eh, Partes de Alquimia y Specific Behemoth Hounds, cazar Behemoth específicos por lo que realmente lo lograste. El uso de partes gigantes, de, lo, de la parte de los behemoth existentes para crear cebos, es una parte bastante importante para el próximo sistema, ¿vale? Que les van a llamar el part Alchemist, que será eh, partes de alquimia, por pues vamos a llamarlo así, propuesto en el que estaré trabajando en el año nuevo, o sea, en el año que viene. Con lo cual, a Arelia, supongamos que es una mujer, pues básicamente le han encargado el, oye, se están quejando de que bejegmud que son muy difíciles de que salgan por estadística no tenemos más islas ahora mismo pensadas en poner hay que hacer algo no y van a meter como dos cosas nuevas una eh, las partes de alquimia que ya veremos cómo funciona exactamente y, lo, y el cazar bejegmud específicos que es una cosa que ya os digo que estaba al principio de todo daules de acuerdo así que bueno bastante interesante ya sabéis una novedad que va a venir para el año que viene una o dos Depende cómo lo, lo enfoquen, así que ya sabéis que para el año que viene vamos a poder cazar, o al menos si todo va bien y fluye todo por el camino correcto, vamos a poder cazar Begemud específicos de algún modo y usaremos esas partes que no tenemos que gastar con nada de algún otro modo. Así que este señor, señor Nitro de mármol, ha dado él la clave con todo esto. Así que nada, yo me despido por hoy. Y en nada, o sea, mañana tendremos ya muchas novedades, haré un vídeo seguramente un poco tarde, porque me esperaré a ver todos los, todos los creadores de contenido de Doubles oficiales, a ver qué cuentan, qué dicen, y entre todos pues ya os explicaré un poco cómo va a ir funcionando todo, ¿vale? Así que dicho esto, me despido, os dejo y un beso, nos vemos, adiós, chao, chao.